Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Y hoy tenemos noticias desde el frente. Mes de mayo, ¿bien? Hace unos días, en un estudio muy, muy cercano. Estamos aquí en el, la página de, obviamente, de World of Tanks. Noticias desde el frente, mayo de 2021. El servidor ha caído mal luego de, eh, luego de pagar la luz el juego se recupera las compensaciones se envían y pase de batalla se extiende pero eso ha generado una perturbación en el RNG y en nuestro guión como cada año, mayo marca un nuevo aniversario mayo. del Día de la Victoria y ya estamos vestidos apropiadamente para la ocasión. Vayamos con otro episodio de Noticias desde el Frente. ¡Hurra! ¡Hurra! Right. Hace tan solo unos días lanzamos nuestra primera colaboración con el anime más grande sobre tanques jamás creado en la historia de la humanidad. Girls and Panzer. Recuerden que tienen hasta el 7 de mayo para obtener a todo el equipo Anglerfish a bordo del icono... Bueno, ya saben, eh, hasta el 7, bien, o sea, que estamos a 30 hoy, si no mal recuerdo, eh, más o menos. Sí, viernes 30 de abril, ok, o sea, tenés una semanita más. Para poder comprar el paquete del Panzer 4 Hanku. ...Panzer IV Anko, que... Anko, Perdón, cierto, no soy otaku. Tantas victorias dio a la Academia Oarai. Es importante mencionar que mi hijo, Hanna, Yukari... Mi hijo, que tiene un hijo. Mako y Saori tienen líneas de voz individuales cuando están a bordo del mismo vehículo. Así que pueden transferirlas a cualquier bestia teutona con la misma cantidad de miembros o más y podrán escucharlas a todas. ¿Reconocieron la pista de Girls Panzer en el video pasado? ¡Genial! Porque a partir de ahora vamos a seguir escondiendo información en cada video. Así que presten atención a todos los detalles. Bueno, ya saben chicos, cuando siempre van a tirar tipo noticias escondidas ahí por, por debajo de, de, de, de la alfombra que van a ser novedades que se van a venir después seguramente. Yo, como soy distraído y colgado de miércoles, nunca me doy cuenta de nada. Entonces, obviamente, ustedes como siempre en los comentarios me dicen Che, Nando, ¿no te diste cuenta de que...? 50 comentarios de que no me di cuenta de nada boludo. Soy malísimo para eso Así que para eso los tengo ustedes, los necesito Los banco, Uy, casi tiro todo pero yes. Y por cierto a, a veces me gusta dar sorpresas Y me gustaría darle una a Izumaeru Kion Que tuvo el comentario Más votado con su teoría sobre esta Colaboración Espera, espera, el, lo que puso Izumaeru Kion Otaku de acá la China. Espera, espera, Hitomi dijo Panzer Bar, igual que Mío o mi hijo The Girls and Panzer, mi es una semilla, ¿no? Mi hijo. The Girls and Panzer. Hace poquito se estrenó Das Finale Part 3 en Japón. Entonces, por fin, colaboración con Girls and Panzer. Ah, mira vos y su maruja y No tenemos un link, pero algo nos dice que aparecerá en los comentarios para darnoslo. Y así recibirá todo el contenido de Girls and Panzer. ¡Panza! Hitomi Facts fue concebido con la idea de dar respuestas a dudas frecuentes sobre diferentes aspectos del juego y su comunidad, así que queremos aprovechar el espacio de este mes para aclarar algunos temas que han sido algo recurrentes en los últimos días. Por eso, si quieren saber un poco más sobre Línea del Frente y Tank Rewards, sigan mirando. Comencemos con uno de nuestros modos más populares, si no el más popular, Línea del Frente. ¿Cómo amo Línea de Frente, chavón? Sé que acá se me van a parar todo de mano y me van a decir, está diciendo una pelotuda de Línea de Frente, es una mierda. A mí me encanta, chavón, me encanta. Me encanta jugar en, en, en pelotón Línea de Frente, solo Línea de Frente. He jugado 12 horas seguidas Línea de Frente, lo amo. Pero como yo lo amo y todo lo que yo amo siempre se termina yendo como el corazón de ella, eh, me termina dejando. Entonces, eh, lo mismo va a pasar con Línea de Frente, seguro. Todos amamos Línea del Frente y lo queremos de regreso lo antes posible por un sinfín de razones. Pero desafortunadamente. Para, aún... para, para, para. Ahí vi algo ahí arriba. ¿Qué hice? Mira, mira. ¿A todo vapor o veo mal? Lo antes posible. Fíjate la pantalla arriba a toda la derecha, mirá. ¿eh? Frente. O ya estaba. Todos amamos Línea del Frente y lo queremos de regreso lo antes posible por un sinfín de razones. A todo vapor. Pero desafortunadamente. Capaz que sea un coso, ¿cómo se llama? Un código, ojo, a todo vapor, fíjense no está listo para hacer su regreso triunfal Estoy diciendo cualquier boludo, capaz que nada que ver, pero no sé, como lo vi ahí arriba Apreciamos muchísimo ver comentarios continuamente pidiendo por su regreso inmediato Porque nos hace muy bien ver que nuestra querida comunidad disfruta tanto de nuestra creación Pero simplemente no podemos acelerar los procesos de desarrollo ¿Sabes lo que me gustaría? Saber cuáles son esos procesos de desarrollo. ¿Bien? Porque no te dicen nada, o sea, no tiran un ápice de nada. No es que dicen, bueno, saca una noticia a Wargaming y no dice, bueno, chicos, estamos trabajando en línea frente para esto, esto, esto, esto, esto y esto. No, nada, no hay ningún tipo de información de nada. ¿Entendés? Eh, y y, y si sí, hay cosas que no quieren decir, me parece excelente que se guarden información, está muy bien. Pero digan, bueno, estamos trabajando en esto, esto y esto, mejorando esto y esto, estamos parcheando esto y esto, y después hay cosas, aparte, que no, no podemos informar. Listo, pero ya nos quedamos contentos y tranquilos. Los lo que nos gusta línea de frente, y los que no nos gusta jugar el otro, ese eh, Steel Hunter, que a mí no me gusta nada. De hecho, no jugué una sola partida, creo, de Steel Hunter. Eh, ¿Entendés? Y, y amo línea de frente. Entonces, yo soy de. Creo que me voy a tocar acá en el brazo línea de frente, boludo. De, de punta a punta, chabón. Pero digan eso, digan... Che, estamos haciendo esto, esto y esto, niña frente. Este es el desarrollo que estamos tratando de hacer, ¿bien? Y listo, ya está. Padre, si no es tan difícil. Y debemos ser pacientes. Tan pronto como concluyó la última edición de Tan Rewards en noviembre. Otro. Tan Rewards. ¿Quién no quiere Tan Rewards? A ver, y no hablo por mí, hablo por ustedes. Que muchos de ustedes me dicen, che, Nando, te juro que habré recibido... 50 mensajes más o menos entre Discord y WhatsApp y Facebook y no sé qué. Por eso, che, ¿cuándo viene Tank Reward? ¿Cuándo viene Tan Reward? ¿Qué pasó con tan Reward? ¿Metan Tan Reward, Dale con el tan Reward. Eh, apuralos de Wargaming con el Tan <risa> Rewards. <risa> ¿qué crees que haga? Si yo no laburo en Tan Reward ni en World of Tanks. Eh, entonces. Nada, eso, métanle a todo vapor al tan rewards Si a la gente le gustaba sacarlo. La mayoría de los tanques que quedaban en tan Reward ya los tengo. O sea, no, no, no, repito. Por eso digo, no lo hago, no lo, no hincho las bolas por mí. Si no hincho la bola por la gente que, que puede sacar tanque Estuvo el 85M, estuvo el Cromwell. Si no te dan para elegir una semana de cuenta premium. Y se va sacando solo porque vas jugando y al final vas haciendo las misiones y se van... Van sucediendo te daban. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Estabilizadores, te, a veces te daban barra de carga, te, o sea, y al final te daban un tanque para elegir o una semana con p. Estaba buenísimo. ¿Entendés? A ver ¿quién, cuál es el, el, eh, ¿Cuáles son los motivos por los cuales no está funcionando tan rigor A ver, díganos. Pasado, aclaramos que trabajaríamos en una nueva versión y no nos hemos olvidado de lo prometido. Sin embargo, la realidad sigue siendo la misma. Con tantos eventos ocurriendo en simultáneo continuamente y con propósitos bastante similares, seguimos rediseñando y probando prototipos de la nueva versión de Tank Rewards. Una pregunta, no sé, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes del Tank Rewards. Cómo, a mí me gustaba cómo estaba. No me parecía que era malo, no sé por qué. O sea, sí, está bien, hay un montón de eventos en simultáneo. Cosa que no es un problema para Wargaming, porque siempre hace un montón de eventos en simultáneo. Te pone Frontline y te pone eh, las batallas, eh, las ranqueadas, y te pone, encima te pone Steel Hunter, y después te dice, bueno, te estamos sacando este paquete, y después hace una colaboración con, no sé, lo de Sabaton, y, y todo en un mes, y ¿ves? después pasan dos meses y no hay nada. Entonces, no entiendo, yo creo que eso lo tienen que mejorar. Eh, desde noviembre que estamos sin tan rewards, ¿bien? Entonces, acá viene mi queja, eh, me voy a poner en la voz del pueblo, ¿bien? Desde noviembre que estamos con, eh, sin TAN Rewards. Diciembre. Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Cinco meses. Eh, seis meses, bro. Pero no, no te estamos... Si el TAN Rewards, más o menos, seguí tirándolo como estaba antes. dejarlo como estaba. Haz unas pequeñas modificaciones. O de última, informe. digan, che, miren, no va a estar el TAN Rewards hasta... Eh, por tiempo determinado, porque queremos volvemos a lo que dije antes, queremos hacer esto, esto, esto esto y esto y hay cuestiones que todavía no podemos informar listo, y nos quedamos todos tranquilos ¿entendés? pero no, no dicen nada sacan el evento y listo, ya está y, eh, y te informan ahora en mayo recién de momento no tenemos una fecha para su regreso pero estamos listo 2023 comprometidos con mantener el sistema que ya tiene firma propia o sea que van a mantener el sistema que tiene firma propia o sea que va a ser lo mismo pero nada más que va a salir es que sabe que iba a ser, va a salir exactamente igual como estaba pero le van a poner no sé algo en dorado y ya está listo vamos seis meses sin sacar eso el inquebrantable T110E3, el siempre versátil Proyecto y el Universal WZ111 Model 5A serán en simultáneo los protagonistas del evento En Camino por todo el mes. Bueno, para aquellos que no sepan por las dudas, siempre suma gente nueva, eh, En Camino A es una especie de evento, así es un evento, en el cual vas haciendo diferentes... Eh, vas teniendo que... o sea, te van facilitando de alguna manera que puedas llegar a la línea, al, al nivel 10 del Tito 3, del 110 3 del proyecto Modelo eh, 65 o del one 111 Model 5, eh, 5A. ¿Entendés? O sea, te van facilitando que llegues a esas líneas. Es como para decir, bueno, el te ayuda, en cierta forma te hace descuentos en los, en los diferentes... Creo que es un 30% de descuento más o menos en los niveles altos y va subiendo a nivel que va bajando de tierra, algo así. Como habrán notado, cambiamos el formato de esta actividad para dar más variedad y tiempo a todos los jugadores, especialmente aquellos que hacen más de una línea. Ah, claro, porque antes eran 20 días, ¿no? Más o menos, que duraba 20, 22 días, por ahí ahora son 31, todo el mes completo. Wow. ...al mismo tiempo. Del 7 al 11 de mayo, tendremos un mega especial por el 76 aniversario del Día de la Victoria, que incluirá descuentos en oro y créditos, quíntuple de experiencia por la primera victoria y muchísimo más. Del 14 al 17, tendremos misiones temáticas para todos los tipos de vehículos del juego, menos artillerías, lógicamente. Completarlas les dará experiencia, consumibles y potenciadores. Del 21 al 24, aprovechen a mejorar sus tripulaciones con el doble de experiencia por victoria y hacerse con consumibles y equipamiento por misiones. Y del 28 al 31, aprovechen a ganar experiencia extra con sus vehículos premium con misiones que luego podrán convertir al libre con descuento. Bueno, entonces, del 7 del 5 al 11 del 5, día de la victoria en Europa, eh, B era, ¿no? ¿Qué se decía? Eh, sí, victoria en Europa. Eh, del 14 al 17, juega bien tu clase de vehículo. Eh, del 21 al 24, ruido de entrenamiento. Y del 28 al 31, fiebre de experiencia por el Día de los Caídos. Pero la diversión no termina ahí, porque habrá un especial en paralelo hasta el 2 de junio por el Día de los Caídos, que entre otras recompensas, tendrá el estilo 2D Buenos Días Vietnam. Y no menos importante que todo esto, tendremos especiales por la independencia de Paraguay y por la revolución de mayo de Argentina durante las fechas indicadas en mayo. Eh, independencia de Paraguay, atentos a los que son paraguayos, 14, 15 y 16. Van a tener eh, misiones que van a poder conseguir diferentes cosillas tipo calcomanías, banderas, esas cosas. Y eh, aquellos que son argentinos, 25, 26, 27. Yo. Si son amantes de lo histórico, no pueden dejar pasar al Cuarteto de Berlín, que incluye a las versiones premium de cuatro de los vehículos más icónicos que ayudaron a los aliados a ganar la guerra. Y lo mejor de todo es que cubre. ¿Sabes que no lo tenía la ISU-122S entrando a Berlín? No sabía. Pido perdón, siempre digo alguna burrada. Bueno, acá está la del día de hoy. Pero algunos que saben más de historia que yo, seguramente que yo sé de historia, pero hay gente que sabe el 15 veces más que yo, o 100.000 veces más que yo. Eh, no es raro, digamos, porque es un 122. Eh, no sería raro, ¿no? Pero me, me, no, no, no lo escuché nunca entrando. El IS sí, obviamente. El IS-2 sí, lo escuché. El Cromwell, por supuesto. El Thunderbolt también, claro. Eh, los Sherman también, desde luego. Bueno, el Thunderbolt es un es un Sherman eh, pero el su, la i-su... La, la, la... su 100 segurísimo lo tenía Pero la i-su 122 no La i 152 sí, Un destructor de búnkeres pero bueno, eh, me enredo yo sola ...de todos los gustos El T-77 es el indicado para cualquiera que disfrute de los autocargadores estadounidenses clásicos Buen alfa, buena penetración y buena... Cuando dijo buen alfa pensé que iba así buenardo, me muero boludo. ...depresión, ¿qué más necesitan? Y si buscan simplemente divertirse, el KB5 es lo que están buscando. Puede que sea un meme andante, pero en buenas manos, esa cantidad tremenda de vida y ese DPM que se equipara al de un mediano puede hacer estragos. Sobre no, no, KB5 no. no. Va, vale, igual yo no lo tengo, pero... No lo compraría, vos, no, ni un pedo. Sobre todo con su emparejador preferencial. Ya llegamos al fragmento más esperado por todos, así que sin más preámbulo, he aquí el código del mes. Pero hay algo importante. Código del mes, mes de la victoria, te da un día de cuenta premium, te da eh, por 5 de 200 de experiencia por una hora, eh, bien, eso está bueno, eh, por 5 de 300% de experiencia para la tribu, eh, por una hora... Después tenés por 5, está bueno, pongan, no, me da todo lo que te da. Eh, 300% de experiencia libre durante una hora y 10 eh, reparaciones de combate. ¿Ración? No veo no una mierda. boludo. Raciones de combate, no reparaciones de combate. ...que debo decirles sobre este y todos los que vendrán en los próximos episodios. Nos El código es válido hasta el 31 de mayo. ...de las misiones de manqués por descuentos. Simplemente porque preferimos darles más entretenimiento y disfrute cada fin de semana Así que vean los alquileres de los que podrán disfrutar en mayo Entre los más destacados, definitivamente están el IS-3A y el Super Pershing Incluso el más tomate entre los tomates puede divertir Ah, te lo dan por alquiler El Small Tour no me gusta, el IS-3A me parece que está, está muy bien me colgué, el T4400 me parece que está bueno eh, Super Pershing y, y, y, Más o menos ...con ellos, así que no se los pierdan ¿Están entusiasmados por los nuevos tanques pesados checoslovacos que llegarán al juego? Pues mientras los esperamos ¿Por qué no debatimos sobre qué otros vehículos deberíamos sumar? World of Tanks está en constante evolución Siempre a la búsqueda de vehículos icónicos o peculiares que agregar al campo de batalla. Son muchos los que todavía no están, así que las posibilidades son muchas. Entonces, ¿qué nuevos vehículos les gustaría ver en el futuro y por qué? Por sus respuestas, 5 afortunados comandantes se llevarán un vehículo premium al azar y otros 10 se irán con un pack especial. No olviden su nick, tienen tiempo hasta el 15 de mayo. Eso sí, no, yo no voy a poner mi nick porque no, no, no, no le voy a robar la posibilidad de que alguno de ustedes gane algo. Ahora, eh, lo que así me, lo que yo voy a dejar puesto para que tengan en cuenta eso, es que me gustaría que haya un tanque, no voy a decir ninguna nacionalidad para no herir susceptibilidades, pero sí un tanque latinoamericano, ¿bien? Desde América, sacando América y Canadá, todo lo que es desde México hasta Argentina todo eso, que saquen un tanque de, de donde gusten un tanque premium, no te voy a pedir una línea pero un tanque, vengo hinchando las bolas hace tres años más o menos con esto un tanque premium de, de, de una nacionalidad la que, te, la que le gusta a usted a la gente de Wargaming, no importa que sea o brasilero, chileno, uruguayo argentino, colombiano de Ecuador, de Guyana de, de, de, de Puerto Rico de El Salvador de México me da igual, el tema es que saquen un tanque han sacado tantos tanques y que encima muchos se repiten y hasta algunos comparten nacionalidad. Tenés el 74, tenés el 85, el 85M, tenés el, el, el, el Rudy. Son todo lo mismo, bro. ¿Por qué no meten un tanque que varíe un poquito eso? Se meten a 130, de a 130PM, el Su-122S, el SM, el MMM. Ya cuántas siglas tienen. Meten un tanque de latinoamericano que revolucione un poquito todo. Si no les cuesta nada hacer un tanque... Tampoco, Ni siquiera estamos pidiendo que sea OP. Obviamente si lo hacen malardo, vamos, lo vamos a sacudir, le vamos a dar, pero... Un tanque latino, creo que se merece la pena, ya es un montón. ¿Cuántos jugadores tenemos eh, latinos americanos? ¿Latinos americanos? Nada de recomendar rueditas o artillería. Si quieren que el RNG los acompañe para que sus nicks salgan en pantalla como los de ellos. Eso es todo, comandantes. ¡A la victoria! Sí, mi informante secreto ya debería estar en línea para su reporte. Denme un segundito. Hola. Ah. Bueno, alguno traduzca eso bueno, no se entiende un pito. Anton, Priyom, Anton, ¿te escuchas que toma clase, toma clase de ruso. Ah, Florjito, me tomaste clase de ruso Muy bien, te felicito Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy eh, Un poco en serio, un poco en chiste Pero nada, déjenme en los comentarios Qué piensan ustedes de todo lo que hemos visto Les mando un beso, os quiero un montón Suscríbanse a mi canal secundario que acaba de arrancar Somos poquitos, somos 135 personas Pero los quiero un montón porque son de, de ahí, de la guardia imperial Que está siempre ahí bancándome En todos los proyectos que arrancamos e Iniciamos Les mando un besote gigante Y... Um... Los quiero mucho, besos, chau chau